Pero le toca a estoy jodido Digo te quiero pero desconfío Ya día más que tú siendo un crío Escupiendo versos resentidos Los en sí no quieren ser vieja escuela Buscan pasta como John papela Esto es triste y cuanto menos La vida es un chiste, la vida es amena Hayan am so bud, me dejo los huevos Hayan su so me dejo la libreta De madrugada componiendo de nuevo Haciendo pista a la luna nueva He naufragado pero se de esta que tú detestas suena mal pero suena perfecta esto en la letra y en la mezcla te debería doler con el tema que ustedes intro me folle tu carrera